¿Dónde andamos, el Ya de hoy andamos en la zona romántica de Puerto Vallarta, en Olas Altas. Sí, como pueden ver, aquí a espaldas tenemos un ambientazo. Exacto, Mario. Con música de DJ de los 80, de los, de todo tipo, Mario. Pero aquí, fíjate que en esta zona se usa mucho la música de disco, es lo bonito. Sí, la verdad sí. Y pues ahorita les vamos a mostrar unas imágenes de cómo está el ambiente. Exacto, Mario. También les vamos a estar mostrando cómo la pasamos en Año Nuevo. ¿no? Claro, claro, así que vean todo el video, por favor. Está Exacto. Chido. Vámonos. ¡Faol! ¡Oh! Algo que también se vive aquí en Vallarta es tomarse la famosa foto del siguiente sí, año. Bueno, donde sí. aparecen números Pero esta, esto no, estos números no estaban. Es primera vez que los ponen ahí, ¿verdad? Sí, es que fíjate que el restaurante este es nuevo. Este parte del restaurante es privado. Y como pueden ver, está bien lleno. Está bien este lleno. Puede, no se puede la ni caminar, no. no, no Vean el gential que hay aquí a la También Rebuena. lo que están esperando pues, es toda la pirotecnia. También. Y también avientan mucho globitos globito de Cantoya. Hay muchísimas lucecitas de esas. Sí, hay muchísimos mucha adornos, gente. Much, muchísimo de todo. Es lo bonito. Que mira también, hay también ahí hay música hay hay mucha de música de DJs no, se, va, se va a poner muy bueno Este ambiente aquí en el centro de Puerto Vallarta Siempre lo pasa, siempre Cada pasa año es lo ahí. mismo, fíjate que es el segundo año Después de COVID, Mario, que lo hacen así eh, de sí, grande Sí, ¿por Porque justamente Hace un año cancelaron Pues según iban a cancelar lo que es la pirotecnia De Puerto Vallarta, pero al final al cabo La televisión nacional sí. hizo lo que quiso exacto. Y lanzaron los ah, de, de, de, de, Sí, es cierto, fue el año pasado Exacto. Y, hicieron restricciones también Ajá, Exacto, Mario Pero pues vamos a continuar, vamos al malecón A ver qué hay en el malecón, ahorita estamos en zona romántica. Sí, ahorita estamos en esta zona romántica que casi la mayoría de veces no se las mostramos, pero es muy chida y muy bonita. Recargarles que esto empieza más o menos de 10 a 1, casi toda la mayoría sí, de fiestas se acaba a la 1, pero en las casas habituales siempre acaba a las 7 de la mañana y nos exacto. amanecemos. Sí, eso es en familia. Ajá, y pues vamos, vamos a ver qué vemos allá en el Vámonos, Paul. Otra parte Mario que no les grabamos es aquí en el malecón de los novios, la parte donde está toda la vendimia de comidas, de juzguerías, de cualquier cosa que sí, quieras. Ahora, se te antoje. ahora con mayor razón, pues hay mucha gente. Exacto. muestra un poquito. Con de, mayor la... razón, Mario, pues hay gente comprando y ay, está súper no, lleno. No pueden ni caminar, está totalmente lleno. Y todavía, y todavía son las 11 Sí, eso. apenas son las 11 Pues, pues fíjate. Espérate, espérate a las 12. Ya es la mera hora, Mario, del tráfico machín, porque a las 12 yo me imagino. No, tienes no, razón. Sí se pone, 12, se pone hay mucha puntual. gente impuntual como nosotros. La neta. <ríe> y haz, de que, haz de cuenta que ellos nomás vienen a ver lo que es la pirotecnia. Exacto. Y ya se regresan a sus casas. Uh -huh. a Fíjate, ver, Mario. Con la también lo que sucede aquí, todo el mar, en todo lo que es la cosa está lleno de barcos, de yates y de demasiada fiestas, Mario. Son yates privados, sí, son yates, exacto. pues muy lujosos también, pero donde también se festeja el año nuevo y disfrutan de toda la pirotecnia de Puerto Vallarta. Especialmente los rentan para ver toda la pirotecnia que uh -huh. se lleva. Alrededor de toda la costa y pues ahorita vamos a ver a ver qué hay más para allá más Exacto, así que vamos hacia el malecón, Mario. Mira, Paul, como puedes ver, aquí está toda la pirotecnia Exacto. que se va a lanzar exactamente a las 12 en punto. De, de hecho, 15. Mario, pues toda la zona que está detrás de los arcos es donde lanzan toda la pirotecnia de aquí del malecón de Puerto Vallarta, del gobierno, más que nada vamos, la fiesta del gobierno. Les vamos a mostrar unos pedacitos de la pirotecnia a las 12. Exacto. Y pues es, realmente sí es mucha, ¿eh? vamos a ver qué tal. Ya llegamos a lo que es aquí el pleno malecón. Mario, centro de Puerto Vallarta, el, el verdadero centro de Puerto Vallarta, Mario, donde toda la gente local se junta, y bueno, también turistas y desde aquí, yo me voy a quedar para mostrarle todo lo que son los puentes y pues yo, Mario, voy a ir a casita donde se festeja con toda la familia exacto. lo más tradicional, Mario, de un mexicano exacto, y pues van a ver las dos caras de la moneda, exacto Mario, para que vean razón. la familia y para que vean lo exacto. que se vive acá en la calle de Puerto Vallarta y pues Mario, pues es algo personal que también nos queremos contar este año con ustedes Ustedes. Exacto Y pues aquí atrás Está el ambiente Todo lo exacto, que se vive Toda la gente bailando exacto, Así que Vamos a El año nuevo Mario sí, a Esperar exacto. el año nuevo Entonces yo aquí me quedo Y tú te exacto. vas a la casa Mario yo pienso que pues ahorita Es el último momento Que vamos a vivir Del 2022 juntos Porque de aquí ya no nos vamos a ver Hasta el año nuevo Pues ahorita nos vamos a ver Allá en la casa Vamos a los cuentos, Mario A esperar el año nuevo Exacto nos vemos allá en la casa Ya que tú llegues Exacto Tú de vas a estar aquí Y yo allá Hasta el siguiente año <risa> ah Vamos pues. después Pues bueno Acabo de encontrar aquí unos amigos ¿De dónde son ustedes? el estado de México Wow. ¿Y qué andan haciendo por acá? Aquí viviendo De vacaciones ¡Qué bueno que nos hayan visitado! Y pues ya estamos a punto de iniciar el conteo de Año Nuevo Aquí van a salir en el video Si gustan saludar a alguien, ahí saluden a alguien Saludos a todos por allá La Casa de México, Familia Rojas Y bueno, ahorita vamos a comenzar con el conteo Ya faltan unos minutitos para iniciar Y les voy a mostrar... Lo que se vive aquí en el malecón de Puerto Vallarta Voy a mostrarle los juegos pirotécnicos Y pues, ahorita vamos a continuar ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál este... es este... <tu propósito>? <ríe> no, <sé, ríe> no sé, No sé, no <ríe> este... sé ¿Cuál es tu propósito? Yeah. Que tengamos mucha salud Y ahora sí estamos esperando el año nuevo El año nuevo Y ocupamos 12 yeah. uvas oh, oh, oh. El conteo, el conteo ¿Cuánto falta? 5, 4, 3 うらー esperando la verdad, a ver quién llega, que siempre la llega que Mira, está Ángela, así te quedó, ¿verdad? Habías dicho, había dicho que no. <ríe> Y pues bueno, Paul, ya regresé aquí a la casa. Es que Ahora sí, sí, una rica cena que son los tacos. Exacto. Eh. Aquí está Lionel, también mi primo. ¿Cuánto llevas? Cinco, cinco wea, pero. Cinco, güey, apenas llevamos cinco trozos. Pues. Ah, aquí hay tacos al pastor. <risa> ah, exacto. ¡Órale! Luego faltan muchos que no han comido. Aquí estamos aquí con la familia, ya regresé. Me vine ah, casi corriendo, Paul, porque hay mucha gente y no sí, pueden ni calientar. Sí, se te caminar. nota, Mario, viene bien sudado, güey, la neta. ¿Tú qué dices, chino? ¿Cuánto llevas? ¿Qué, ¿Le vas a entrar al reto o no? <risa> Miren, acá tienen a que está haciendo los tacos al pastor. Para el reto. No, vale. Rápido para que vean. ¿Cuántos tacos lleva, Chicho? Nada, ni uno, cero. <risa> No creo. No, ahí se ve más. Ahí se ven que van unos 10. ¿Cuántos tacos llevas Hugo, tú? ¿Cinco? ¿Y usted, tía? ¿Y usted cuánto lleva, tío? No, no Fíjate, Mario, esta es la primera ronda, güey. O sea, 10 tacos. Es que todos vamos a comer 10 tacos. Todo 10. Solo 10, Nomás para 10 no Bueno, pasó. después de los 10, ya si todos ya, alcanzan, ya podemos repetir. Ya, Paul, ya. Por ya, fin panza hijo. llena, Mario. la se llenó. Ya, de hecho estamos donde salgo. Tacos, ¿Cuántos ¿no? ya tacos? Desaparecieron. ¿Cuántos tacos te comiste? 18 tacos 18 <ríe> Sí, güey Yo sí aproveché Yo ah, no me hago la boca ¿dónde, chiquita, ¿Dónde wey? te tantos tacos? <ríe> no, no manches Pero Mario, esperemos les haya gustado este video Dijen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Exacto, pero también a Instagram y a TikTok Que estaremos subiendo varios videos en todas las redes sociales Y esperemos Bueno, feliz año nuevo Y esperemos Gracias les haya gustado nuevo. el video Y hasta, hasta la próxima, próxima. Y mi, Esperemos Vayan a ver el otro video Ay. <ríe>